A ver, deténgase, deténgase. ¿Pero por qué me detiene señor policía? Lo que pasa es que lo venimos siguiendo desde las cámaras de la autopista y vemos que usted no ha cometido ninguna infracción de tránsito en una hora de camino. Y lo queremos felicitar y le vamos a regalar 500 dólares por su buen manejo. ¿Qué va a hacer con ese dinero? Bueno, señor policía, sacar la licencia porque no tengo. <risa> Vecino, ¿cómo está? Recuerde, que la pereza es un pecado. La envidia también, vecino. ¿Aló? ¿Estación de policía? Dígame. Señor policía, ¿me puede mandar una patrulla a mi casa? Es que mi mujer desde hace 20 años me está tirando platos en la cabeza. ¿Y por qué llama hasta ahora? Es que empieza a tener puntería. La frase del día es... A veces puedes perder un diamante... ...por estar recogiendo piedras. Hola mi amor ¿cómo estás? Eres muy bonita. Así me la recetó el doctor. Hola papi ¿cómo estás? ¿Y a qué te dedicas? Bueno, mi amor, yo me dedico a la pluma. ¿Eres escritor? No, pelo pelopollos en el mercado. <risa> Hola, Arturo. Ayer te vi saliendo del restaurante vegetariano. No sabía eso de ti. No, yo no soy vegetariano. El que es vegetariano es mi presupuesto. celebrando jajajaja ja, ja, ja, y me aquí en la calle jajaja ja, no me importa no me importa me aquí en la calle jajajaja ja, ja, ja. y un policía que lo estaba viendo le dice oiga señor deje el escándalo me va a tener que acompañar a la policía y usted para qué se metió a policía si tiene miedo de andar solo oye quiénes son esos ah esos son unos gusanos que se mudaron nuevos en el barrio. Viven allá en esa casa de dos pisos. Ah, ¿y qué andarán haciendo por acá? Creo que le están dando una vuelta a la manzana.